Nos encontramos aquí en el municipio de Guayama junto a nuestro alcalde O'Brien Vázquez en la vista ocular eh, sobre eh, el proyecto de que está construyendo la compañía Liberty eh, para darle banda ancha a todo el 100% de los residentes de nuestro querido pueblo de Guayama. El proyecto ya va a un 33% ¿verdad? Eh, eh, hasta este momento. Es una inversión de casi 20 y pico de millones de dólares de fondos federales generale. Eh, donde el gobierno federal ha aportado junto a la compañía de Liberten, que creo que aporta como un 25 o un 30% de su pecunio para darle servicio a, a todo el, eh, servicio a todo nuestro querido pueblo de Guayama eh, con resiliencia, eso significa que va a tener un 70 o un 84% del sistema soterrado para cuando venga alguna situación atmosférica eh, el sistema permanezca y no nos suceda lo que pasó con María, que las comunicaciones se fueron al piso y todos lo sufrimos aquí. Se fue la luz, se fue todo el sistema de comunicación, eh, ¿verdad? En todo nuestro pueblo de Guayama y en todo Puerto Rico. Y, y por eso el gobierno federal ha, ha hecho este, esta inversión eh, para que todos los presidentes y constituyentes de nuestro Pueblo de Guayama tengan accesibilidad en todo momento, tanto las agencias estatales, agencias federales, igual a todos los residentes en cada una de las comunidades